Hola, soy Mali Vitales. ¿Te pasó alguna vez que las cosas se te solucionen como por arte de magia? ¿O que hayas perdido algo, te fuiste a dormir y a la mañana siguiente se te apareció dónde estabas eso que estabas buscando? ¿O tal vez alguna vez que pensaste en alguien que no veías hace mucho tiempo y esta persona se contactó o te llamó por teléfono? Bueno, si esto nunca te pasó o oh, si crees que estas son meras afortunadas coincidencias, este video no es para vos. Pero si sos una persona que sentís, que influís para que estas cosas ocurran y tenés algún tipo de intervención en estas manifestaciones, voy a contribuir con algunas ideas, algunos conceptos para que esto lo puedas potenciar y entiendas cómo funciona. Porque así como dice Henry Ford, el industrial norteamericano, tanto si crees que podés como si crees que no podés, en ambos casos estás en lo cierto. Así que, vamos a ver cómo es que se manifiesta la realidad. Pero antes, quiero contarles algunos ejemplos concretos, prácticos, de cosas que me han ocurrido a mí. ¿Por qué? Porque... Cada vez que yo explico esto, quieren casos concretos, ejemplos y ver cómo funciona en el día a día. Básicamente, en lo más profundo para mí es una forma de vida. ¿Por qué? Porque poder estar en conexión con lo más profundo del ser y manifestar en coherencia es lo que hace que podamos vivir en equilibrio y armonía. Por eso, si hay algo muy importante que les puedo transmitir en este video, es eso que puedan eh, conectar primero con el anhelo, con quienes quieren ser en realidad, y con esta pregunta de cómo puedo ser para manifestar mejor mi ser, manifestarme en esta realidad concreta. También puede ayudarles mucho para, en el día a día, tener respuestas más veloces, prácticas e intuitivas, también en coherencia con esta manifestación. A mí me han ocurrido cosas como, por ejemplo, estar buscando estacionamiento y estar llegando tarde a algún lugar y de repente encontrarlo en la puerta. O, por ejemplo, estar eh, en una situación de mucha urgencia y que las cosas se sincronicen totalmente para que salgan de la mejor eh, manera posible. Estas respuestas que parece que cayeran de la nada, ¿no? que se manifestaran así de repente, que mi hijo por ejemplo perdiera un celular y de casualidad eh, en el anuncio de la pérdida del celular aparezca una persona de una empresa telefónica y ofrezca eh, que si no lo encuentra le regala un igual y cuando le da el regalo del celular finalmente tres semanas después tenía el mismo valor del que él tuvo habiéndolo comprado en el extranjero al celular perdido o por ejemplo no haber encontrado un libro que lo busqué durante meses, irme a dormir y, y bueno tener este anhelo de encontrarlo y a la mañana despertando, eh, despertarme con la imagen de que el libro estaba en la bablera de, de, de, de la casa de mi madre y yo nunca lo había guardado ahí, pero efectivamente estaba ahí, o por ejemplo estar necesitando una visera de tenis para empezar el torneo y me lo olvidé y había mucho sol, iba a ser un inconveniente, pero sin embargo confié en que iba a aparecer algún tipo de respuesta y aparece una persona regalándome una visera cuando no me había pasado nunca en la vida. Eh, bueno, este tipo de cosas en la vida cotidiana o la, la sensación de certeza de que voy a ganar, de que una de las posibilidades es ganar ese partido, pero tener total confianza, ¿no? Eh, bueno de estas millones de cosas, pero me cuesta compartirlo porque es algo muy personal, solo puede entenderlo la persona que hizo esta, eh, que pone a disposición este como anhelo de que se manifiesten ciertas realidades para vivir eh, en equilibrio y en coherencia. Así que bueno, dicho esto, tengo millonadas de situaciones más y bueno, si quieren compartirlas también pueden acá abajo en el, en el video. Ahora vamos a entender un poco cómo es que funciona esto. Nosotros vivimos percibiendo la realidad en varias velocidades simultáneamente. Conscientemente lo hacemos de una manera mucho más lenta que inconscientemente. Inconscientemente percibimos hasta un millón de veces más veloz. Entonces todo lo que ocurre en esa percepción de espacio-tiempo inconsciente todo ese procesamiento de información es tanto más de los que nosotros no podemos pretender que con nuestra mente consciente vamos a lograr en el mismo tiempo los mismos resultados de respuesta. Pero si nosotros empezamos a entender cómo comunicarnos con la información que procesa, entre comillas podríamos decir como en paralelo, nuestro disco rígido, veloz, ¿no? como si fuera un Intel dúo, entonces podemos aprovechar este, este procesamiento de información para en el presente permanentemente a través de la intuición recibir estas respuestas de mayor velocidad porque las de nuestro eh, cerebro consciente son racionales y estos procesos lógicos deductivos o inductivos son muchísimo pero muchísimo más lentos sabiendo esto entonces usémoslo para la práctica del día a día para relacionarnos con con las cosas de la supervivencia básica, pero en otro tipo de situaciones como las que estamos proponiendo hoy, aprovechemos eh, a, nuestro, a nuestra otra, la otra percepción que es mucho más veloz. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que no existe nada en plano concreto si antes no fue pensado, sentido, imaginado o soñado. Eh, o existir en forma de información y frecuencia de energía e información en otro espacio-tiempo. No puede existir nada en plano concreto que previamente no eh, tenga su manifestación primeramente en, en un plano de eh, partícula onda de energía e información, que para nosotros es un plano abstracto, que no lo podemos tocar, no es material, no, no lo podemos asir. Entonces, sabiendo eso, entendamos que cualquier pensamiento que pongamos es un futuro potencial de manifestación. Pero como nosotros cuando vamos a dormir también estamos teniendo imágenes, también los estamos creando cuando vamos a dormir o cuando estamos inconscientes. Así que estas dos cosas son muy importantes de tener en cuenta para eh, cuando queramos que esta realidad eh, se nos manifieste también en, eh, de una forma... Eh, que podamos vivir una vida armoniosa entonces, bueno vamos ahora a comenzar con la otra parte del video bueno, vamos a mencionar algunas de las características que tienen este tipo de respuestas que aparecen eh, tan inesperadas para darnos cuenta que vienen de otro espacio-tiempo que vienen de otra velocidad primero es que son totalmente eh, inimaginadas. Si es algo que nosotros ya pensamos que podía pasar y bueno, justamente, es pensado por nuestra mente consciente y no viene de alta velocidad de procesamiento de información y de infinitas posibilidades, porque ya fue creado por nuestro pensamiento. Entonces, son inimaginadas, inesperadas, totalmente creativas, son una sincronización perfecta. Es esta sensación de decir, si yo hubiera querido Idearlo no hubiera podido eh, lograr algo tan perfecto como lo que apareció, como esta respuesta que apareció. También da la sensación que el tiempo se alarga. A mí me pasó de no llegar a tiempo a, a un... De creer que no llegaba a tiempo a un aeropuerto, y justamente eh, lo que ocurrió fue todo lo contrario. Apareció el camino por intuición, apareció una persona que me ayudó con las valijas, apareció una... Una caja que tenía el mismo tamaño de la varija que necesitaba para guardar los bultos que faltaban. Eh, pasa como si cayeran ángeles del cielo. Pasa como si estuviera sucediendo algo que realmente nos sorprende. Esa es la característica, eh, una de las más importantes. Eh, también pueden tener alguna característica física. A mí me ha pasado de sentir que me baja la presión, por ejemplo me toma corporalmente esta sensación como de sorpresa de algo que viene de más allá ¿no? y se manifiesta eh, como por arte de magia, como dijimos. Así que ustedes eh, pueden entender que ha ocurrido algo así cuando miran para atrás y pueden entender conectando los puntos lo que pasó. Lo que es muy importante para que esto empiece a ser una práctica en el día a día es primero tener total confianza, total certeza de que esto lo podemos entrenar, que lo podemos eh, eh, manifestar. ¿Y por qué? Porque es una ley vital de supervivencia. Es lo que se llama anticipación. Anticipación es lo que el ser humano necesita para poder sobrevivir día a día eh, tomando información del entorno, actualizándola y el inconsciente eh, utiliza esta información para permanentemente conseguir este homeostasis o este equilibrio de nuestro cuerpo con el entorno. Así que bueno, la capacidad la tenemos todos. Si nosotros decimos que son otros que los que tienen la suerte y nosotros no, estamos equivocados. Otros pueden tener como más desarrollada esta capacidad o pueden tener un talento especial pero todos lo podemos eh, desarrollar. También lo importante es que eh, estemos en un estado de, eh, de, además de confianza y de certeza, podamos estar en una actitud de soltar eh, esto que estamos anhelando. Entonces, si de repente eh, estoy buscando un documento, me ha pasado tres, cuatro, cinco veces de estar buscando un documento, y que nadie lo encuentra, entonces podemos poner nuestro foco en esa situación concreta y dar todas las, tener presentes todas las coordenadas electromagnéticas, de dónde se perdió, cómo es el documento, en qué circunstancias, etcétera, pero luego debemos soltar todo eso. Entonces nuestro inconsciente empieza a conectar con la frecuencia más lenta, y e intercambiar información. Si nosotros per permanecemos sujetando o manteniendo nuestra atención consciente, racional, no permitimos que nos llegue información de mayor velocidad. Por eso es importante que en algún momento lo soltemos y por eso a veces aparece en el medio de un sueño o cuando nos despertamos a la mañana, porque durante la noche, durante el sueño REM, los intercambios entre hemisferio izquierdo y derecho eh, son mayores y eh, ahí es cuando nos aparece la información de eso que estábamos buscando por ejemplo ¿no? o a la mañana siguiente la idea es que podamos conectar las infinitas posibilidades y si nosotros estamos en una frecuencia de razonamiento lógico, inductivo o deductivo en realidad lo que estamos haciendo es poniendo en el campo de posibilidades todos esos pensamientos que son los que después van a venir como respuesta, porque estamos creando futuros potenciales entonces la idea es justamente estar en neutro para que venga del de origen ¿no? de nuestra existencia todas esas infinitas eh, posibilidades de materialización o ¿no? todos esos futuros posibles. Entonces es muy importante una vez que nosotros nos concentramos en algo, por ejemplo, un documento que queremos encontrar y ya sabemos las coordenadas de espacio-tiempo material, ¿no? dónde se me perdió o bueno, las características de esa situación, soltarlas, olvidarme, y que quede como una tensión difusa, como decimos en, en tenis, en, en deporte, la atención periférica, ¿no? Es como una tensión 360 grados, que queda latente, pero no está enfocada en eso. Yo mientras tanto, con mi atención consciente, sigo haciendo las cosas de, del día a día. Y esa eh, sensación de tener una atención que está como... en. Justamente en otro espacio-tiempo, periférica, esperando a ver qué respuestas vienen. Puede tardar manifest en manifestarse hasta como 40 días, que es lo que tarda en recorrer un espacio de información o procesarse, todo un espacio de información a partir de ese momento en que nos propusimos este, o nos hicimos esta pregunta, ¿no? caso concreto, ¿dónde está el documento? Eh, bueno, así que eh, ahí... De ahí en más, a estar atentos a ver cuándo se manifiesta y nos vamos a dar cuenta porque nos va a dar esta sensación repentina de que se nos, enseñó, nos encendió una lamparita, ¿no? Sincronización de hemisferios, básicamente. Y bueno, así que eh, empiecen a practicar con esta capacidad que tenemos todos, entrénenla. Y bueno, voy a hacer eh, un repaso de esto que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, para conectar infinitas posibilidades, la idea es que justamente estemos en un estado de eh, neutralidad con respecto a, a eso que, que necesitamos como, como respuesta. O sea, quedemos en estado de eh, imparcialidad y mientras tanto vivamos la cotidianidad. Y eh, esto va a permitir que la información de otra velocidad me llegue. Entonces, para eso eh, no tengo que estar ni teniendo sentimientos fuertes con respecto a lo que estoy esperando. Eh, estar atento a las sincronías, a las coincidencias, a cualquier cosa que a mí me resulte que me llame la atención por ser insólita, increíble eh, o corporalmente tenga esta sensación que tenemos cuando vivimos una intuición. Porque la intuición lo que hace justamente es esta capacidad que tenemos de recibir información a través del agua de nuestro cuerpo, que viaja a modo de partícula, ondas de información. Por eso nos llega de forma repentina y más veloz y no es racional. Eh, así que bueno, lo importante también va a ser que pongamos la energía a disposición de esto, ¿no?, que hemos estado de una tensión latente y que cualquier resultado que nos aparezca lo aceptemos. Porque quién dice, sino nuestro ser más profundo, cuál, qué es lo mejor para nosotros, qué es lo mejor para el despliegue de nuestro ser, para estar alineados con nuestro potencial. Nosotros conscientemente no llegamos a procesar todo lo que es el anhelo de nuestra alma. Entonces, por eso mejor, permitir que se exprese a través nuestro y recibir la información a través de nuestra intuición. Pero bueno, si lo queríamos hacer más práctico, básicamente, si lo que viene no es lo que esperábamos, tendríamos que poder aceptar esa respuesta y ver qué aprendizaje nos deja esto que es inesperado, porque siempre hay una oportunidad de aprender, inclusive cuando el resultado no es lo que nosotros queríamos conscientemente. Bueno, me despido, hasta el próximo video. Dejen sus comentarios, eh, dejen sus aportes, todas las experiencias que han tenido con esto, y les mando un saludo desde Bariloche, este lugar maravilloso con unas montañas y lagos y paisajes que sorprenden.